La señora Leonides Cáceres denunció este lunes que se encuentra detenida una hermana suya de nombre Alba Iris Cáceres, por supuestamente cruzar por unos terrenos que eran invadidos en San Francisco de Macorís. Tengo una hermana que venía pasando que iba para su trabajo, ella está enferma. Ella. Entonces el hombre, el dueño de la tierra, la agarró y la trajo al palacio, no la pasó por ninguna parte y la trajo allá al el palacio y tiene un medio. Y la muchacha tiene crisis de nervio. ¿Puedo hablar de la tierra que, que cogieron ahí, del lado de de de de del hospital, para orar, y ella está mala. Tiene muchos problemas de los nervios y ella tiene un mella hoy. detenida Destenida, que el señor la vino y la trajo. No la pasó por el cuartel, ni la pasó por nada. Vino y la trajo aquí, hay palacios hasta el sodeo. No ha, ni un, ni ha vuelto. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.